Muy buenas chicos y chicas del canal de Movimiento Civil Estamos aquí en Academia Blockchain Analizando el mercado, la situación en la que se encuentran las criptomonedas y diferentes activos Dentro de un mundo que se está cayendo a pedazos ¿eh? Ya saben toda la crisis que se está originando por parte de estas élites financieras que quieren Ver a las personas quebrar y a la gente en la extrema pobreza Por eso hoy os voy a mostrar aquí en pantalla un análisis que hice el pasado 2 de julio sobre el, eh, el precio de bitcoin que estaba en un canal en un rango ascendente, descendente y ahí observé yo, ahí observé una divergencia una divergencia dentro de ese descendente observé una divergencia alcista y ahora vais a poder comprobar en detalle la situación fijaros lo que ha hecho el precio fijaros lo que ha hecho el precio os lo voy a mostrar en pantalla esta fue la operativa que hice yo sobre bitcoin si lo recordáis, lo publiqué en Twitter. Dije, canal descendente bajista que confirma una divergencia alcista en Bitcoin. Estén atentos porque tiene algo de tiempo de caída hasta el próximo trade. Fijaros, esto fue lo que yo marqué el otro día respecto al precio de Bitcoin. Y vamos a ver lo que hizo. Lo marqué en 19.128 dólares, si lo veis ahí en pantalla. Y fijaros lo que ha hecho el precio de Bitcoin cuando yo lo marqué fijaros el precio de bitcoin 21.395 mil ¿Eh? dólares ha habido un aumento de más de dos dólares un aumento de más de dos dólares en el precio de bitcoin y todo eso lo avisé dije que iba a ocurrir mi, eh, lo tenéis en mi canal de twitter lo tenéis en mi canal de telegram y lo tenéis ahora mismo aquí en facebook voy a subir también este vídeo youtube para que podáis seguir mis análisis y podáis saber lo que va a ocurrir dentro del mercado, pero me vais a preguntar, Juan, ¿cuál crees que va a ser el próximo trade? ¿Cuál crees que va a ser el próximo trade? Pues lo voy a comentar en pantalla, vamos a verlo, el próximo trade de Bitcoin, lo tenemos ahora mismo aquí, esto es un gráfico de una hora, vámonos al gráfico de cuatro horas de Bitcoin y vamos a observar que el precio de Bitcoin está eh, bueno, después de la subida tan grande que yo marqué, ¿no? aquí lo tenéis, desde este punto hasta aquí, que ha sido aproximadamente, os lo voy a marcar un 15%, se le ha podido ganar muchísimo dinero al precio de Bitcoin, vais a poder observar que ha habido una especie de rebote, ¿eh? rebote hacia abajo, que probablemente pueda llegar a la media móvil de 55 para seguir subiendo. Es decir, lo más probable es que haga un movimiento aquí y después el precio de Bitcoin se dispare otra vez hacia arriba, marcando lo que sería una onda de Elliot. Una onda de Elliot, una tendencia alcista bastante bastante interesante. Eh, si nos vemos aquí en este gráfico, ¿eh? lo que sería... Eh, básicamente el indicador que yo utilizo para ver la explosividad el momentum aquí tenéis KDX, x la fuerza de la tendencia ha llegado a su máximo y probablemente se gire para abajo eh, eh, se gire para abajo esto podría llevar el precio un poquito más hacia abajo también vale la direccionalidad hacia abajo para después meternos al alza eh. así que lo que yo espero es un movimiento alcista en bitcoin al alza para seguir continuando hacia arriba, parece que los mercados se han tranquilizado un poco y vamos a ver una recuperación. No significa que estemos todavía en un bull market, no estamos en un bull market, pero sí estamos en una situación buena para el precio de Bitcoin. Y se pueden hacer trades muy interesantes, se puede ganar mucho dinero haciendo este tipo de operaciones con, siempre, siempre lo repito, con stop loss. es ¿eh? Siempre con una gestión de riesgo de capital grande, no podemos perder el dinero ahí porque nos dé la gana y siempre tenemos que ajustar nuestros stops para que el precio de Bitcoin pueda ¿Eh? salir hacia arriba el poder de compra está siendo muy grande las ballenas están comprando están volviendo a comprar y se está recuperando la confianza en el mercado por mucho que el abc el país estos medios y estos voceros de los bancos centrales nos hablen mal de las criptomonedas porque a ellos no le interesa a ellos no le interesa las criptomonedas a ellos le interesa la pobreza de las personas le interesa la ruina le interesa la miseria le interesa todo lo malo no le interesa nada nada bueno ¿Eh? Así que vamos a estar muy atentos, yo estaré muy atento este fin de semana al precio de Bitcoin y también quería compartiros en pantalla lo que está sucediendo con el petróleo en estos momentos porque el petróleo tuvo una caída muy muy muy muy muy grande, fijaros, ha tenido una caída bastante grande, aquí lo tenéis, la caída del petróleo, ¿eh? caída grandísima en el precio, ahora parece ser que se está recuperando un poco. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el precio de la gasolina, ya sabéis, está en 2 euros y si sigue subiendo el precio del barril con la inflación que hay, con la cantidad de impuestos que pagamos, podríamos ver el, el precio en 3, 4 euros, no sabemos en el futuro, pero lo que sí está claro es que el precio de las commodities, aunque parece ser que se han ralentizado un poco, va a seguir aumentando. ¿eh? En el medio y largo plazo van a seguir aumentando y por eso tenemos que cubrirnos con activos duros como Bitcoin, el oro y otros más que nos permitan ser no dependientes de este sistema. De este sistema que nos lleva a la ruina, a la miseria, pero siempre existen soluciones para escapar de este tipo de cuestiones. Así que para mí el precio de Bitcoin... Va a seguir subiendo, va, va a depender todo del volumen, del volumen que haya, ¿eh? si hay mucha compra, pero de momento parece que está corrigiendo después de haber subido más de 2.000 dólares. Yo ya lo avisé en mi canal, ya os lo dije, aquí os lo muestro y ya sabéis, eh, podéis seguir viendo nuestro contenido aquí en Movimiento Civil, en nuestras redes sociales... Y seguir atentos al mercado. Muy importante y muy interesante en estos momentos saber cómo operar y hacer trading. Yo sigo haciendo cursos, la gente sigue formándose, todos mis alumnos en Bitcoin están súper contentos. Y cada vez vamos creando una comunidad privada más grande de personas que queremos invertir. Y que queremos dedicar una porción de nuestro dinero a eh, no ser no ser esclavos del sistema corrupto actual. Espero que compartan este vídeo, darle un like. Dejen su comentario y muchísimas gracias.